Que, te extraño, que somos tóxicos y nos hacemos daño Pero contigo se me pasan rápido los años Lo único que yo quiero es agarrarte del amado Mano, mano. Yo vuelvo baby, nada de esto va a cambiar La misma rutina será el